La auditoría en este caso es muy documental, eso antes que Ángela lo puede, lo puede confirmar. Es básicamente documental y no es nada intervencionista en el sentido de que no se hacen entrevistas a los trabajadores. Porque esto no va de, ¿y tú qué percibes? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? que en tu empresa? No. Esto es evidencia y trazabilidad pura. Lo sé porque hay otros esquemas diferentes en el mercado que sí que intervienen con entrevistas y esto es, no, no va de eso. Porque sí. al final la opinión es muy subjetiva, pues es que yo he percibido que aquí la mujer y el hombre... No, no, no, no, no es cuestión de percibir, es muy documental, y de hecho solamente que Ángel lo podrá confirmar, insisto, porque lo ha, lo ha vivido, nos basamos, y como dice Juan, en KPIs, en indicadores, en trazabilidad, en evidencias, y esto no es, ¿y tú qué piensas, que percibes? Porque entonces se va mm, totalmente de la, la esencia de la certificación, que en este caso es eh, bueno, pues muy rigurosa y muy basado en evidencias trazables.